Empezamos un ciclo de entrevistas porque hay un nuevo aniversario de Aten se cumplen 41 años y en esta oportunidad vamos a escuchar a Liliana y a Susana que son compañeras que hoy son activas militantes del sindicato han participado de la última asamblea van a los plenarios delegados han sido secretaria general de Aten provincial Liliana congresales etcétera en distintos cargos y que además eh, son fundadoras de este sindicato. Así que vamos a escuchar todo lo que tienen para contarnos en resguardo también del programa histórico de Bueno, realmente felices de estar acá Felices de seguir militando eh, Los compañeros nos conocen de toda la vida Y en estos tiempos este, en que nuevamente habrán visto los diarios El diario Río Negro, que hay un nuevo ataque ...a la jubilación, a la caja jubilatoria del Instituto... ...recordando cuestiones básicas para un sindicato que hemos defendido... ...la unidad entre pasivos y activos... ...la construcción del movimiento de jubilados... ...que hizo historia y que hasta la última elección de Instituto... ...sostuvo el no a la reforma de la Ley 611. Nosotros decimos que este sindicato tiene que recuperar su historia de lucha... ...que ha sido frenada... ...por las conducciones... ...porque estas conquistas que tenemos... ...las tenemos que seguir resguardando... ...con todos los compañeros de base... ...en los jubilados se nota más aún... ...que han tenido militancia... ...que han poblado la, la avenida... ...como decimos nosotros... ...y que son de distinto palo político... ...pero que a la hora de las reivindicaciones... ...pertenecen a un sindicato combativo... Queremos auditoría externa para el Instituto. Están mintiendo. No hay déficit, hay vaciamiento. Y lo vamos a demostrar. Si sí, lo más interesante es que cuando fundamos en el año 81 el gremio, si bien la valentía y todo eso que se cuenta, que es anecdótico, de la valentía en plena dictadura había todavía desaparecidos y demás... A mí me da la impresión que lo más inteligente que se hizo y lo más debatido fue el Estatuto de Aten. El Estatuto de Aten mostraba seccionales independientes. ¿Qué pensábamos los que lo hicimos? Que las seccionales independientes con independencia económica, no hay independencia política si no tienen independencia económica, iba a demostrarse cada una de las seccionales su política. La gente iba a sostener esa política Hoy yo participo eh, en esta directiva de Atencapital con distintas tendencias y eso iba a ser expresar distintas tendencias y sostener esas tendencias en un plenario. Hay que acordar como acordábamos con el voto. Lo máximo era que la asamblea decidía. La asamblea decidía. No había ningún tipo de burocratización, ni por izquierda ni por derecha. Y así se dieron, que Liliana puede contar, las huelgas del 90. Para mí fueron huelgas que no los dio nadie entonces todo el, país. el estatuto de ATEN decía 70% para cada seccional, por eso te matabas y demás para, para afiliar, y el 30% para la provincial. ¿Qué hacíamos? Por ejemplo, si una seccional no podía pagar una licencia gremial pequeña... Capital cedía a fondos comunes para que todos tengan una licencia, inclusive las seccionales más chicas, pero por acuerdo, pero por plenario, pero lo decidía la asamblea cuánto íbamos a ceder. Claro, ahora vos ves que los plenarios de secretarios generales son sin asambleas. Claro. Entonces, ¿por qué yo tengo que aceptar que me digan lo que tengo que hacer sin haber discutido con la base? Que es lo que dice Susana, sin asentarse en la base. En los 90, como ella dice, dimos huelgas tremendas, sobre todo con estatales, con comunidad educativa, con otros sindicatos. Pero ¿cómo lo hacíamos? No hacíamos un bloque solo, sino que cada bloque decidía. Había una propuesta, el bloque bajaba la propuesta, la convalidábamos a la propuesta. En la asamblea. En la asamblea. Y ahí salíamos todos juntos, o sea, coordinábamos lo que podíamos, claro, y coordinábamos lo que podíamos coordinar. Lo que la base no estaba en condiciones de coordinar, seguíamos trabajándolo. Y en esas huelgas que fueron reprimidas, con tremendas represiones... Como hubo... la del 97, fue muy reprimida, pero es decir, cuando nos decían en todo el país, ustedes no pueden luchar contra la ley federal de educación, ya está aplicada en todo el país... Nosotros teníamos una loca idea de tomar el puente y este y empezamos a trabajarla como tal y cuando se aplicó la ley yo me acuerdo que el jardín era nada más que ocho puestos y todo jardín paró en defensa de los ocho puestos de las escuelas técnicas. Claro, porque la gente no sabe que la reforma de la ley que sí se sabe en otras provincias que inclusive se están viniendo a trabajar acá había 2.500 mil despedidos por, eh, ...en la huelga del 97... ...o sea queda lo formal, lo importantísimo... ...de la suspensión de la ley en el único lugar del país... ...y los despedidos... ...cuando se terminan las negociaciones... ...a la negociación con ZAPAC fuimos las cinco tendencias existentes... ...no fue la comisión directiva... ...fue la Rosa, que en entonces fue la Bordeaux... ...fue la Blanca de Salaburu, fue la Celeste... Eh, y realmente, ¿hasta dónde llegaban las tendencias? Por supuesto que se nos a, a, eh, dijo a nosotros a algunos que teníamos más responsabilidad. Puede ser, yo no me la quito, pero me refiero a cómo se trabajaba. Ahora, nosotros teníamos programa de máxima y lo llevábamos a la asamblea y los de la debatíamos. La derogación, ¿Sí? la derogación de la ley. Thank you.